la muñeca que cobró vida El siguiente archivo fue enviado por Mitziko Barrubias anexando el siguiente texto La historia de esta muñeca es muy bonita ya que yo la elaboré a mano con la idea de poder ayudar a mi hija en el paso de varias cirugías que tenían que hacerle y para que entendiera su condición y enfermedad La muñeca era personalizada para que se pareciera a mi hija incluso también tenía su colostomía para que ella aprendiera el cómo y el por qué tenía que cambiar su bolsita. Mi hija la llamó Ali y se volvió muy popular en el grupo de niños que también se encontraban enfermos. Esta muñeca los acompañó en su proceso de hospitalización hasta que mi hija tuvo recuperación. Antes de la última cirugía de mi hija, mis otros hijos comenzaron a decirme que la muñeca se movía, cosa que no creí. También decían... Que cambiaba de lugar para ser sincera jamás les hice caso ya que pensé que solo era su imaginación en la última cirugía de mi hija nos tocó estar con ella en la habitación y dormíamos al pie de su cama mientras ali se encontraba a su lado una noche mientras todos dormíamos la televisión se prendió sola mi esposo rápidamente se puso de pie pensando que la enfermera nos hablaba y pudo ver que no había nadie en la habitación rápidamente buscó el control y lo extraño es que lo encontró al lado de la muñeca la verdad ninguno de los dos le dio importancia ya que teníamos cosas más importantes en que pensar el día de ayer subí un video a facebook diciéndole a mi esposo que jimena mi hija lo extrañaba lo curioso fue que me empezaron a poner en los comentarios que la muñeca se estaba moviendo es momento de ver el archivo. Ay, bueno, preséntate. Ya sí, lo sé. pues, tú canta. Tú canta, ándale. Ah, ándale, mi amor. ¿Cantabas para que le cantes a papi? No. ¿No quieres cantar a papá? No. Sí. Ay, pues. viene papi, ya va a venir papá. ¿No quieres cantar a papá? No. Sí. A papá. Sí. Parece que sus hijos decían la verdad. En el video podemos ver al fondo la muñeca, que al menos en dos momentos se mueve inesperadamente. ¿Cuál será la respuesta a esta muñeca que aparentemente cobró vida? En esta ocasión tenemos un contexto que nos indica que lo ocurrido en el video no fue del todo fortuito, sino que se pudo captar un fenómeno que ya se había presentado. Por el momento no tengo contacto con Mitzi para que nos platique qué ha ocurrido en estos años con la muñeca. Si alguien la conoce, Pídale que nos regale una entrevista para saber más acerca de este caso y lo que sucedió después. Si tienen alguna experiencia similar, cuéntenmela en los comentarios. Y si tienen alguna experiencia paranormal en fotografía o video, mándenmela a mi correo oxlacoficial, arroba, gmail, punto com o a mi número de WhatsApp 7226-472286.